Y mientras eh, las cosas están como están, eso ya no es novedad para nadie, nosotros continuamos intentando llegar hasta, hasta ti para proponerte, continuar repensando la, la situación que está, que está ocurriendo. Que hoy quería proponerte esta reflexión. La ciencia ha avanzado, la tecnología está sorprendiéndonos en todo momento. Hay cada vez más eh, incremento, avance, novedades tecnológicas, armas más sofisticadas, eh, naves espaciales. Y al parecer el humano no está prestando el, el suficiente tiempo y recursos para algún mecanismo de contención, de evitar una colisión con un meteorito, con un asteroide, con lo que sean rastros de, de algún cometa por ahí que están orbitando, que están incluso oscilando entre una órbita y otra de, del Sol, de otros planetas, en fin. Creo que es importante eh, que la humanidad como tal con semejante despliegue tecnológico como tiene en este siglo XXI pueda disponer de un mecanismo defensivo en, además de el captar oportunamente cuando un trozo de meteorito, de asteroide cualquier eh, pedazo cualquier fragmento de algún antiguo planeta lo que quedó en la constitución de el sistema solar, la galaxia, se esté acercando peligrosamente al planeta y amenace con impactar con nosotros. Esto ya ha ocurrido algunas veces en tiempos prehistóricos y ha generado todo un caos, ha exterminado a la vida como la de los dinosaurios, por ejemplo. Y creo que no es un tema del cual tendríamos que olvidarnos completamente. Esto no es voluntad divina, esto no es eh, más que ese movimiento inevitable en, en el universo, en el cosmos, con novedades en forma de meteoritos, de asteroides, de fragmentos, quizá de ex planetas, que por ahí andan circulando y que podrían impactar con el planeta. Necesitamos una tecnología para de, detectar oportunamente este tipo de riesgos, los que vienen acercándose hacia nosotros y poder eh, desviarlos, hacerlos estallar, no sé, es algo que parece poco probable sin embargo que ya ha ocurrido y podría volver a ocurrir y si bien la vida comienza de nuevo casi de cero creo que no sería agradable vivir la experiencia que ya vivieron los dinosaurios hace 65 millones de años esto para que lo vayas reflexionando sin olvidarnos de los microbios sin olvidarnos de, los, de las pésimas decisiones de algunos líderes, sin olvidarnos del derroche que se efectúa en tiempos de hambruna en la casera armamentista, y en fin, hay muchos temas reflexionando. Continuemos encontrándonos si quieres. Un saludo para ti.